Eh, bueno, desde la parte de tiflología trabajamos todo lo que tiene que ver con baja visión y ceguera. Actualmente eh, trabajo en el municipio de Suacha. Soy la tiflóloga que atiende los casos de los niños con baja visión y ceguera en las instituciones educativas oficiales. Eh, pues también tengo estudiantes particulares y eh, pues se trabajan también desde la parte de el aprestamiento de las ayudas técnicas ópticas y no ópticas en nivel particular. Eh, bueno, básicamente esa es eh, como mi actividad en este momento, Sara. Eh, ¿Me estás escuchando bien? Sí. sí. Listo. Eh, básicamente eso es lo que estoy realizando en este momento. Okay. Y, y pues digamos que la experiencia basada en todo lo que tiene que ver con la atención educativa, eh, la atención eh, con padres, la asesoría a docentes, eh, la valoración y la revisión de todos estos ajustes que requieren nuestros niños en el aula, en el hogar y pues en su vida cotidiana. Perfecto. Perfecto, Leyta. Si quieres y si estás de acuerdo, empezamos con las preguntas que habíamos preparado previamente para, para este encuentro. Y la idea okay. es que nos puedan empezar contando cuáles son estrategi esas estrategias que los docentes de aula o que los docentes de apoyo pueden usar para identificar a los estudiantes con baja visión, cuando, incluso los padres de familia. ¿Cuáles son esas estrategias uh -huh. o técnicas que se pueden utilizar? Ok. Ok. Bueno, lo primero que debemos saber eh, como padres y como docentes es tener claro frente al significado de tener una visión 2020. ¿sí? Como les he explicado mucho a los docentes a los que asesoro y a los padres de familia, tener una visión 2020 significa una visión dentro de sus características normales. Generalmente, cuando asistimos a, a nuestro examen... cómo identificar a los estudiantes con baja visión y estaba comentándonos que implicaba la visión 2020. 20 Entonces, ¿Qué pasó? ¿Se ya fue le la red. volviste a conectar. Se fue la señal, es que está pésima. Bueno. Sí, eh, se nos fue. ¿En qué íbamos? ¿En qué íbamos? Estábamos hablando sobre… en estrategias de identificación. Uh -huh, sobre las estrategias de identificación. Bueno, entonces, eh, ¿qué estrategias podemos tener en cuenta como docentes de aula y como padres de familia cuando estamos trabajando con nuestros niños? ¿sí? Por ejemplo, observar si el niño o niña busca la luz o los objetos cuando se le presentan ¿sí? Si presenta alguna dificultad para ver objetos pequeños o eh, letras pequeñas. Cuando presenta dificultad para conocer y reconocer los rostros aunque estemos muy muy cerca. Sí, también es un factor de alarma, cuando tenemos enrojecimiento o lagrimeo, molestias a la luz, presencia de secreciones, caída de pestañas, todo esto también hay que revisar por qué está pasando, cuando hay alguna desviación de uno o ambos ojos después de realizar algún esfuerzo visual, cuando hay movimientos o compensaciones de cabeza, a qué me refiero con compensaciones de cabeza, cuando por ejemplo el estudiante realiza un movimiento de acomodación de su cabeza para eh, realizar un proceso de, de lectoescritura, ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando manifiestan un dolor frecuente de cabeza, cuando presentan movimientos involuntarios de los ojos, cuando, por ejemplo, en el salón de clase se, se para frecuentemente al tablero porque dice que no observa, cuando se pierde constantemente en el renglón. Este también es un factor de alarma cuando confunde colores, por ejemplo, como el azul y el verde, sí, hay que ver qué está pasando, porque hay muchos profes le dicen, a un, no, es que de pronto es que no comprende, no, a veces no es porque no comprenda el significado del color, sino porque definitivamente no los diferencia de manera visual, cuando presenta dificultades al subir y bajar escaleras, sí, hemos detectado muchos casos de niños que eh, las profes los detectan porque a la hora del descanso se tropiezan, eh, se golpean, se estrellan con sus compañeros Entonces por eso es tan importante tener en cuenta estos factores de alarma eh, como docentes de aula y también como padres de familia Perfecto, y nos estabas hablando de la baja visión y, y de, esas, de esos signos de alerta Sí. que por lo general se pueden ver tanto en la escuela como en la casa para uh -huh. poder identificar a los estudiantes con baja visión. Algo que uh -huh. pasa comúnmente y que nos ha pasado también en el ejercicio profesional es que uno llega a una institución educativa y empieza a mirar los reportes del CIMAS, sobre todo cuando se llega desde tipología a una institución sí. educativa, que a veces los apoyos no son tan permanentes a lo largo de año y a veces uh -huh. los apoyos tampoco es que esté en institución educativa por institución educativa, sino que la realidad es que todavía tenemos apoyos itinerantes, entonces cuando llegamos a la institución educativa, vemos un reporte larguísimo de estudiantes uh -huh. en estas casillas de discapacidad visual. Y cuando sí. nos empezamos a hacer el ejercicio de acercar a los estudiantes, de conocerlos y demás, nos damos cuenta que de pronto no todos esos estudiantes están reportados como estudiantes con condiciones de discapacidad visual, ceguera y baja visión en realidad las tienen. Uh -huh. Y esto se da porque tenemos una confusión, tal vez, entre la baja visión, la ceguera y los defectos refractivos. Yo siento que es importante que tú nos ayudes aclarando cuáles serían las diferencias entonces entre estas tres condiciones, cuáles sí son condiciones de discapacidad para marcar, digamos, en los listados, decimal como condiciones de discapacidad y cuáles definitivamente no lo serían. Uh -huh. Como tú dices, Sara, cuando llegamos a una institución educativa y contamos que vamos a hacer el seguimiento a los estudiantes con baja visión, lo primero que pasa es que nos, nos entregan una muestra de 15 estudiantes, 20 estudiantes con baja visión. Sí, entonces uno empieza a mirar, sí. bueno, pero ¿por qué tienen baja visión? sí No, porque tienen gafas. Y resulta que tener gafas no es baja visión. Sí, Generalmente cuando tenemos gafas como yo, es porque tenemos algún defecto refractivo como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, que no aplican necesariamente a baja visión. ¿sí? Como les contaba al, al principio con el caso de la agudeza visual, cuando tenemos baja visión generalmente se presenta una agudeza visual entre 20, 60 y 20, 70 con corrección óptica y un campo visual de 10 grados o menos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ¿Y si, eso en, en es mucho más sencilla que implica. ¿Qué quiere decir Ajá. esto? Que con esa medida de agudeza visual generalmente se tiene baja visión, ¿sí? Y tiene y está de la mano con alguna enfermedad a nivel visual, como lo es el glaucoma, la retinosis pigmentaria, eh, un desprendimiento de retina. Eh, bueno, incluso hay miopías muy altas que llegan a tener esa agudeza visual, sí, pero digamos que con un tratamiento adecuado también se puede trabajar. Pero necesariamente debe haber una enfermedad de base para que nosotros podamos decir, esa persona tiene baja visión, ¿sí? generalmente. Por ejemplo, eh, la retinopatía diabética también, tenemos niños con diabetes, degeneración de la mácula, ¿sí? albinismo generalmente los niños que que hemos, con los que hemos trabajado, con el binismo tienen baja visión, eh, las atrofias del nervio óptico, ¿sí? las cataratas congénitas también son muy comunes en baja visión. Entonces digamos que todas estas enfermedades están asociadas, no todas apuntan pues a una, a una baja visión progresiva, pero generalmente eh, se requiere de unas ayudas ópticas para poder trabajar y poder adecuarse dentro del aula y dentro de su entorno cotidiano. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias entonces, Lady, por la, claridad, por la aclaración. Sí, pero básicamente sí, que, que es sí, perdón, pero básicamente esa es como no te la te... diferencia entre el uso de gafas y realmente eh, baja visión, ¿sí? Para que nosotros eh, caractericemos un estudiante en el CIMAT con baja visión debe tener cualquiera de estas enfermedades asociadas de, en ambos ojos y debe presentar una, una digamos que una agudeza visual como la que acabamos de hablar en ambos ojos, sí entre 20-60-20-70 y presentar todas las dificultades que les acabé de nombrar y que ahorita vamos a seguir hablando. Perfecto. ¿Cuál es el protocolo de atención una vez identificamos a los estudiantes, digamos, con esos signos que tú nos dabas ahorita, de que pueden uh -huh. golpearse de pronto con cosas, el no distinguir algunos colores, el tener ardor, secreciones en los ojos, pueden ser algunos síntomas cuando yo ya veo estos signos en los estudiantes como docente de apoyo, como docente de aula, incluso como padre de familia, ¿cuál es la ruta que se debe seguir con esos tipos de estudiantes?, bueno, generalmente cuando identificamos como docente de aula, el docente digamos que se dio cuenta de todos estos factores de alarma que nombramos al principio, entonces generalmente habla con la profesional de apoyo de la institución, sí, sea padre de familia o sea docente. Entonces, comenta la situación y generalmente digamos que se trabaja a través del proceso de tiflología una valoración pedagógica donde se determina si realmente el estudiante eh, está dentro de estos factores de alarma cuál es su diagnóstico si antes ha utilizado alguna ayuda técnica si antes eh, ha sido remitido también por baja visión ¿sí? eh, cuáles es de estos factores de alarma que acabamos de nombrar ha presentado en la institución o en, o en el hogar y con la valoración pedagógica ¿qué hacemos? determinar si realmente aplica o no aplica para entrar a la categoría de baja visión y además, para remitirlo con el optómetro especialista en baja visión. ¿Por qué? Porque si está dentro de alguna de estas eh, condiciones y se requiere eh, la remisión al optómetro especialista con baja visión, eh, eh, lo, que, lo que hacemos es la remisión y en, lo, en la optómetro, determina si se requiere alguna ayuda técnica óptica, ¿sí? Nosotros en el aula trabajamos con las ayudas técnicas no ópticas, como por ejemplo el uso del ladril eh, todos los macrotipos, las termoformas, los contrastes, eh, todo el material adaptado en alto relieve, por ejemplo, en el aula desde la parte de tipología trabajamos en ese tipo de asesoría, ¿sí? En la elaboración del material y en la adaptación de todo lo que necesita el estudiante. Pero eh, ya cuando se necesita como tal una ayuda técnica óptica, entonces, si se determina en la valoración de tipología que se requiere la remisión, se remite y el optómetra especialista en baja visión nos dice se necesita, el estudiante necesita un telescopio o necesita una, un circuito cerrado, una telelupa. O necesita una lupa electrónica para poder realizar su proceso electroescrito, pero ya eso puntualmente con el tema de las ayudas ópticas se trabaja con el optómetro especialista en baja visión, que esa es una de las grandes dificultades que hemos tenido, porque generalmente en las EPS no tenemos un optómetra especialista en baja visión. Tenemos un optómetra que se demora 20 minutos en una consulta donde no podemos determinar muchas de estas dificultades, ¿sí? Y como tal, debe ser eh, bajo la especialidad de Bajo Visión, quien determine si se requieren o no estas ayudas técnicas ópticas. Porque lo recalco mucho, porque he encontrado instituciones educativas que de pronto dentro de, sus, uh, dentro de su material tienen lupas, lupas compradas en cualquier papelería, ¿eh? entonces me dicen, ¿será que le puedo colocar esta lupa a mi estudiante? Entonces yo les digo, no, no se puede, no se puede colocar cualquier lupa, porque las lupas también deben ser formuladas. Sí, entonces, por eso la importancia de que ese trabajo se articule con el docente de aula, el, el profesional de apoyo, la tiflóloga, y ya ahí se determina si realmente se necesita la remisión para optometría de baja visión y mirar cuál sería eh, la ayuda técnica óptica ideal. sí, Porque lo que lo que les he contado siempre... El hecho de que un estudiante tenga baja visión no quiere decir que yo como docente lo siente en la, en la primera silla de, del salón. Sí, eso no me garantiza a mí que el estudiante vaya a ver y vaya a comprender todo lo que se le está presentando. Sí, porque por ejemplo, si tiene una visión de túnel y tú lo ubicas en el primer puesto del salón, no va a ver nada. y Debe utilizar el telescopio y ubicarse unos puestos más atrás para poder darle una buena utilidad, por ejemplo, al telescopio. Sí, que ese es otro tema que de pronto más adelante podríamos trabajar a petición de muchos de, de nuestros participantes en este momento de la conferencia sobre el tema de las ayudas técnicas en el aula. Ok, eso me parece muy importante porque a veces se piensa que las recomendaciones para todos los tipos de estudiantes son las mismas, sí. lo cual termina siendo muy peligroso. En tanto, mm -hmm. definitivamente son diferentes dependiendo de la condición que cada uno tiene. Y sí. lo hablábamos también, como a veces se piensa que siempre una alternativa es ponerlo en la primera fila, siempre una alternativa es poner una letra grande y pareciera que a eso se, se resumen las alternativas, cuando la pertinencia, como está poniendo Paola, Paola. Eh, es importantísimo en el proceso. Hay una pregunta que nos hacen ahí decir si queda grabada o no queda grabada esta transmisión, esta transmisión ustedes la pueden encontrar el día siguiente, es decir, mañana, en nuestro canal de YouTube. Una vez se termina, nosotros la grabamos y la subimos a nuestro canal de YouTube para que ustedes desde ahí la puedan compartir y puedan volver a hacer la revisión respectiva de, de esta transmisión. Entonces, no hay ningún inconveniente. Ahí pueden encontrar también todas las transmisiones preliminares que se han tenido. Y volviendo un poco a la conversación, lady también me parece súper interesante eso que tú nos hablas sobre la claridad de cuáles son las ayudas técnicas ópticas y cuáles son las ayudas técnicas no ópticas. Uh -huh. Porque a veces pareciera que uno como docente, y hablo básicamente desde de mi lupas. experiencia como educadora especial, no como uh -huh. difióloga porque no la tengo, sí. desconoce eh, esas ayudas técnicas y esas diferencias, ¿no es cierto? Entonces, uno a veces pensaría que las únicas diferencias que hay son que unas son las que se hacen en la, en la institución educativa y otras son las recomendadas y pareciera que hubiera una especie de juicio sobre la funcionalidad, no es cierto que funcionan más las que son enviadas directamente por eh, los profesionales de la salud, pero como tú nos cuentas también unas, hay unas ayudas técnicas no ópticas que funcionan para momentos específicos de los procesos de enseñanza aprendizaje. Sí. hay una pregunta que muy seguramente eh, no, no nos han hecho pero les recuerdo de todas maneras a las personas que nos están viendo que en los comentarios en la parte de abajo ustedes nos pueden dejar todas sus preguntas sus comentarios, las necesidades de ampliación para que Lady al final de este ejercicio nos ayude a responder, pero uh -huh. Lady, la pregunta que a mí me surge en este momento es si yo soy un docente y definitivamente estoy en un municipio muy lejano de la ciudad, un municipio en el que no haya llegado, un tiflólogo, eh, ¿cómo se modificaría esta ruta? O igual hay, hay rutas para poder mandar este examen para que llegue a este tipo de especialistas que se llega para hacer la valoración y que nos den, digamos, de vuelta a la institución educativa esta suerte de recomendaciones para poder incorporar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué podríamos hacer si no hay tiflólogo? Pues... Eh, digamos que ha sido, es una situación muy difícil, porque sí hay lugares donde no hay tiflólogo, tampoco hay profesional de apoyo, sí, está sola la docente de aula, entonces sí, la recomendación cuando evidencian este tipo de factores de alarma siempre es remitir, siempre remitir porque algo está pasando, sí, sobre todo cuando por ejemplo en un proceso lectoescrito vemos tantas dificultades como las que hemos hablado, sí, ¿Qué quiere decir alguna de esas dificultades? Que puede que nuestro estudiante de pronto tenga una, una pérdida de visión lateral, ¿sí? O de pronto esté bien, tenga una, una pérdida de visión central. Entonces, eso es importante identificarlo a tiempo, ¿sí? Porque muchos de los casos que hemos encontrado es de jóvenes o de niños que toda su primaria estuvieron con dificultades visuales y finalmente por allá en octavo tomaron la decisión los papás de, de consultar, ¿sí? Entonces, sí, en todos los casos es muy importante que se atienda a tiempo, ¿sí? Ojalá desde la primera infancia, porque muchas veces, si yo como docente habla, veo que en un proceso lectoescrito mi estudiante está haciendo compensaciones de cabeza, por ejemplo, que gira la cabeza para poder realizar el proceso escrito que se tiene que acomodar, yo lo que voy a pensar es que algo pasa, sí, que hay no, algo no está bien y que por eso él tiene que hacer esa acomodación para poder leer lo que yo le estoy pidiendo. ¿sí? Entonces, por eso la importancia siempre de reportarlo, así sea en un municipio, en una vereda, en donde estemos, porque hemos visto que hemos, hemos logrado estar en muchos lugares y hemos encontrado que se pueden presentar en veredas, en corregimientos, y se ha logrado hacer, ¿sí? Desde que uno logra hacer la remisión y logra enfocarlo de la manera adecuada y teniendo la asesoría que, por ejemplo, estamos teniendo en este momento, se puede hacer. ¿Mm? Porque qué recalco tanto lo de lo del el tema de los factores de alarma? Porque también hemos encontrado estudiantes con ese tipo de, de características que por ejemplo la profe me decía, es que yo veo que cuando yo lo pongo a leer él gira la cabeza y como que se le llorosean los ojos, ¿qué será? Sí. Yo le decía, bueno, puede ser que el niño en este momento esté teniendo una pérdida de visión central y tenga que hacer una acomodación lateral, es decir, así, para poder realizar el proceso lector, como decimos cotidianamente, por la cola del ojo, digámoslo así, ¿sí? Pero entonces, por eso la importancia de que desde el aula se tengan en cuenta todos estos factores y siempre se remita. No podemos a veces esperar a que los papás lo hagan, que sería lo, digamos que lo ideal, tenemos muchos papás que son muy juiciosos, pero otros no lo son, ¿sí? Y uno les dice, tenemos, eh, la profe me está reportando esta condición, creo que es importante que se remita a optometría y sea del examen, ¿sí? Pero final, finalmente si no se genera un compromiso desde la institución. Eh, no, generalmente no lo hacen, sí, generalmente no son muy negligentes en eso. Y por eso es que muchos niños llegan a 11, a décimo, a noveno y todavía tienen, y tienen pérdidas visuales tan significativas. Vale. ¿Cuáles son los errores más comunes en la atención educativa a estudiantes con baja visión ahorita? Hablábamos un poco de ponerlo siempre al frente, sí. de resumir como los apoyos en, en esas dos cositas, pero ¿qué errores más comunes te has encontrado tú uh -huh. en estos años de experiencia? Te bueno, bueno, Sarita, pues los, los errores más comunes, más comunes, primero es la, el confundir la baja visión con los defectos refractivos. Es lo más común, sí, digamos que... Todavía existe esa um, confusión entre tener gafas y realmente una baja visión. Segundo, eh, los estudiantes están siendo mal atendidos. ¿Por qué digo mal atendidos? Porque el entrenamiento, la atención que se les está dando, se les está dando en muchos lugares como si fueran ciegos totales. Sí. Entonces, ¿qué he encontrado? Por ejemplo, casos claro. de, de, de niños que... Eh, tiene, está digamos en tercero pero resulta que la, la tienen todo el tiempo en el aula picando en la pizarra o en la regleta con un punzón y supuestamente está aprendiendo braille sí, pero entonces si es una niña de baja visión porque tiene que estar en este momento, en ese proceso si estamos como tal en un proceso lectoescrito y tiene un residuo visual su sistema de lectoescritura debería ser la tinta ¿sí? Por ejemplo, encontré un caso así de una niña a la que le pasaba eso y estaba en tercero y no, no sabía escribir el nombre, ¿sí? ¿Por qué no sabía escribir el nombre? Porque todo el tiempo le habían mostrado era la pizarra y el punzón o la regleta y el punzón, ¿sí? Claro. Ese es, eh, y vamos a picar y vamos a aprender braille, pero yo le preguntaba, dime cuál es la derecha y la izquierda, arriba abajo y no lo sabía, ¿sí? Entonces era como si la dejaran todo el día picando la pizarra y ya. Y pues de eso no se trata, se trata de que si el estudiante tiene un residuo visual y estamos aprendiendo ese proceso de lectoescrito, hay que aprovecharlo. ¿Qué pasó? Empecé a trabajar con ella, empezamos a generar toda una serie de herramientas en macrotipo para que ella lograra ver las vocales y las letras y empezó a escribir su nombre en la caja de luz, ¿sí? Empezó a escribir su nombre en la caja de luz, empezó a escribir su nombre con marcador grueso, pero ya ella veía las letras, pues, porque si tú ves y que tiene una dificultad visual y le vas a presentar una letra número 10, por supuesto que no lo va a ver, ¿sí? Y esa es una de las grandes dificultades que he encontrado. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que la niña estaba siendo mal atendida. De pronto, y en ese colegio había tiflólogo. ¿sí? Entonces yo decía, bueno. Entonces, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es el tema? Si, si estamos eh, enseñando un proceso lectoescrito y la niña tiene un residuo visual, ¿por qué está aprendiendo Braille? ¿Mm? Finalmente se logró acordar con la mamá y con el tiflólogo que la niña tenía que, que aprender era tinta, como su sistema lectoescrito. Y en ese momento ya sabe leer y escribir, ¿sí? Por lo menos todo ese tiempo que perdió. Lo, lo, logramos, lo logramos nivelar y ya aprendió a leer y a escribir, pero es una de las grandes dificultades. ¿Y qué, qué pasa? Que los niños están siendo mal atendidos en ese sentido, en algunos lugares, y que se atrasan. ¿sí? Su proceso no, no evoluciona, sino que se quedan ahí estancados. Esa es una de las grandes dificultades. Otra, ¿Otra dificultad, Sara, que he identificado que eh, por ejemplo no se cuenta con las ayudas técnicas, no se cuenta en muchos lugares con las ayudas técnicas. ¿sí? Hay lugares de lugares, yo he visitado lugares donde hay muchas ayudas técnicas y no se usan, y he visitado lugares donde no hay nada, ¿sí? por ejemplo en las veredas, en muchas veredas o en muchos corregimientos no hay nada. Pero entonces uno lo que hace con la docente de aula es como generar todas esas estrategias, y mirar, bueno, si no tengo una atril, ¿cómo lo puedo elaborar? Así sea con material reciclable, ¿sí? Lo hemos hecho con tablas, con, con bueno, con herramientas que los mismos papás llevan. Eh, ¿Cómo hacemos un abaco, un abaco abierto y un abaco cerrado para trabajar? Porque hay lugares donde definitivamente no hay. También se puede trabajar de manera didáctica que de pronto... En la próxima charla que hagamos, podríamos trabajar el tema de la elaboración de las de las ayudas técnicas no ópticas. Eh, pero sí, digamos que ha sido muy complicado el tema eh, en cuanto al tema de las ayudas ópticas. Y mejor dicho, si hay dificultad con las no ópticas, imagínate con las ópticas. Que las ópticas a veces se requieren y son más costosas, por supuesto, porque requieren su fórmula y todo. Y esa es una de las grandes dificultades. Eh, cuando yo me refiero a que el estudiante debe aprender o que su sistema de lectoescritura es la tinta, tinta. Eh, me refiero a que debe escribir con lápiz, sí, que debe escribir en macrotipo con un lápiz o con su esfero, pero debe escribir, sí, no necesariamente en braille, sino con tinta, como cualquier niño en la etapa escolar. Listo. Bueno. A mí me parece muy interesante lo que tú nos cuentas y gracias por esa aclaración de la diferencia entre aprender en tinta y aprender en braille. Mm -hmm. Creo que es muy importante aprender de esos errores que tú nos estás contando en este momento y sobre todo reflexionar porque de todas maneras esos errores, digamos, la idea es no volverlos a repetir, reflexionarlos al interior de las comunidades educativas y sobre todo contar con una asesoría de tal manera que la toma de decisiones que hacemos en esos momentos pues no vaya en contravía de ese desarrollo de habilidades que queremos en nuestros estudiantes y en este caso con nuestros estudiantes con baja visión. Me parece muy interesante lo que tú nos decías de hacer un próximo Instagram Live sobre ayudas técnicas no ópticas yo, por ejemplo, en uno de los ejercicios que nosotras compartíamos por allá en el año 2000, 2017, me parecía muy interesante esos ejercicios que se hacían de hacer abacos, no con las cuentas súper lindas que a veces vienen en los abacos que nosotros conocemos, sino con chaquiras, con chaquiras, con, Shakira. con cartón, teñita. Sí que de todas maneras tiene la misma funcionalidad y sirve para las familias que están en municipios, lo que tú decías, son corregimientos uh -huh. muy lejanos. Creo muy que lejanos. ese ejercicio sería muy interesante hacerlo, así que sería genial para nosotros como Corporación de Caminos poder acoger ese ejercicio y poner esa información también a disposición de las diferentes regiones. Ahora sí viene una pregunta que creo que es el centro de esta conversación y es, ¿Qué apoyos en términos de espacio y de material podemos utilizar para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con baja visión? Digamos que sabemos que hay condiciones muy particulares y que en función de eso es imposible generalizar y decir, mira, a todos los chicos con baja visión les funciona esto, porque los mm -hmm. tipos de diagnóstico hacen justamente eso, que sea diferente la manera en la que los apoyamos. Pero a rasgos generales, ¿qué deberíamos tener en cuenta en el espacio?, ¿O cómo podríamos saber qué tipo de materiales les podrían funcionar a nuestros chicos con baja visión? Uh -huh. Bueno, primero que todo, lo importante es, por supuesto, tener en cuenta eh, la pérdida visual que se tiene. ¿sí? Conocer, por supuesto, el diagnóstico del estudiante, saber si la pérdida visual fue congénita o adquirida. ¿sí? Congénita quiere decir que nació con esa baja visión o si fue adquirida durante algún momento de su vida, sí, porque esto también es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque eh, es diferente, o lo mismo si es una persona ciega, es diferente eh, claro. cuando yo he visto en algún momento de mi vida y pierdo la visión. Y cuando pierdo la visión, puedo hacerme como una representación mental en el momento en que eh, mi docente me presente una actividad adaptada, ¿sí? Eh, por eso la importancia también de conocer el diagnóstico, ¿sí? En cuanto a los apoyos, como les comentaba, eh, depende del diagnóstico, del tipo de pérdida. Hay que saber si mi estudiante tiene una pérdida de visión central o una pérdida de visión lateral o cuál es el diagnóstico, para que en el momento en que yo le presente la actividad, logre adecuarla de acuerdo a su a su estado. ¿sí? Si yo sé que mi estudiante tiene una pérdida de visión central, pues yo no le puedo presentar las actividades totalmente de frente. ¿sí? Tengo que realizar los ajustes para que si él tiene una visión lateral, logre observar lo que yo le estoy presentando. ¿sí? Primero eso. Segundo, eh, hay muchas herramientas, como te he contado, eh, sobre la adaptación de material para nuestros niños con baja visión. Primero, hay que mirar cuáles son los contrastes más adecuados para el estudiante con baja visión o para el niño con baja visión. Si, por ejemplo, yo le presento un contraste, por ejemplo, en letra blanca con fondo negro, ¿cómo me va a responder? ¿Sí? Hay que verlo. Si yo le, le presento un contraste verde con letra blanca, eh, hay una serie como de un fichero que yo manejo para trabajar con, con mis niños, y es que yo les voy presentando y ellos me van diciendo cómo puede, cómo ve mejor la actividad, ¿sí? Y así yo puedo empezar a adaptar, ¿sí? Porque si yo le, lo que yo te contaba, no podemos hacer un kit para baja visión que sea estándar para todas las personas con baja visión, porque no sirve para nada, ¿sí? Yo no puedo hacer un kit y meter. Eh, un, una cantidad de material adaptado todo igual y presentárselo a todos los niños de la misma manera porque no me va a funcionar por eso es importante la valoración y por eso es importante conocer qué alcanza a ver mi estudiante o, mi, o el niño con el que estoy trabajando entonces, en la medida en que yo lo conozco y en que veo cuál es el tipo de contraste que le puedo trabajar empiezo a presentar las actividades, el tipo de contraste, el tipo de adaptación algunos pers algunas personas con baja visión les funciona mucho eh, presentarles actividades en relieve. ¿sí? Yo he trabajado con, con niños que por ejemplo uno les presenta actividades con relieve y tienen baja visión y funciona muy bien. ¿sí? Por ejemplo actividades de unir puntos, actividades de encontrar, eh, de encontrar figuras en alto relieve y a pesar de que tienen baja visión, el hecho de que estén en alto relieve les ayuda. ¿Sí? Lo mismo el tamaño de la letra, la, el tamaño de la letra también es, es una de las grandes dificultades que he encontrado, porque a veces uno les dice a los docentes de aula, mira, él se le recomienda una letra tamaño 20, porque es la letra que alcanza a ver, y llego a uno al salón de clases a mirar cómo está el proceso, y el niño tiene una fotocopia con letra tamaño 9, ¿sí?, entonces uno dice, bueno, pero si uno ya había dado la recomendación, no, algunas veces no se tienen en cuenta. Entonces eso también creo que es una de las grandes dificultades. El tamaño de la letra es muy importante, porque eh, es un mito, en todo lo que hemos hablado es un mito decir que entre más se utilice el residuo visual, más se va a perder. Sí, Es un mito. ¿Por qué digo que es un mito? porque es lo contrario, entre tú más lo utilices, más lo vas a fortalecer y más vas a enriquecer ese residuo visual que tiene el niño. Entonces, pero tampoco quiere decir que si no ve, tú le vas a poner una letra tamaño 9 y mire a ver cómo alcanza a verla, no. Se trata es de hacerle el ajuste de acuerdo a lo que ve, pero siempre estar trabajando las actividades de acuerdo a su grupo y a partir del diseño universal de aprendizaje, que es lo que estamos trabajando en este momento. Chévere que las relaciones también con el diseño universal del aprendizaje, sí. porque de todas maneras es importante empezar a entender que esos ajustes pueden ser específicos para una persona, pero que también hay cosas que nos pueden funcionar para todos los estudiantes que están en las aulas. A las personas sigan dejando sus comentarios, que ya en un ratito vamos a hacer la lectura propia de los comentarios y de las preguntas y me parece muy interesante lo que tú nos cuentas porque estaba reflexionando un poco en términos de los planes individuales de ajuste razonable, los uh -huh. famosos PIER. Como en los algún PIR. momento lo hablábamos, se ha dicho desde algunos escenarios que el PIER solamente se hace cuando el estudiante necesita algún ajuste de los que llamamos de tipo curricular, en el que modificamos tal vez indicadores, en el que cogemos hacemos alguna transformación de los derechos básicos del aprendizaje y listo. Esa información, digamos, según el Ministerio de Educación y según las guías que ha dado el Ministerio de Educación, la guía de implementación del decreto, el instructivo del PIAR y demás, es falsa. El uh -huh. plan individual de ajuste razonable no solamente es para cuando tenemos que hacer procesos de flexibilización de graduar o bajar el desempeño, sino uh -huh. que también acoge todos esos procesos que tienen que ver con la forma en la que damos la clase, con los apoyos que ponemos a disposición de los estudiantes en las clases independientemente si cambiamos el objetivo de aprendizaje o no lo cambiamos, si lo modificamos y demás, que eso ya es un poco más técnico. El plan individual de ajustes razonables debe incorporar ajustes razonables, y en ese sentido, si tenemos apoyos o ayudas no ópticas que se pueden utilizar, eso serían también apoyos que deben estar contemplados en el blanco del plan individual de ajustes razonables, poco para desmontar esos mitos que se han ido generando desde el desconocimiento y que definitivamente redundan negativamente en los procesos pedagógicos que se hacen, porque definitivamente al docente le sirve que en el marco del plan individual del ajuste de razonable estén estas alternativas individualizadas que le permiten potenciar esos procesos de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes me parece vital y lo que quisiéramos hacer también lady después de este proceso es con estas recomendaciones que tú nos has dado de aspectos a tener en cuenta hacer una infografía y ponerla a disposición de la gente que nos sigue en Teje Caminos para que puedan tenerlas un poquito más a la mano en, en el marco de su práctica pedagógica Sí, lo que tú dices es muy Quería cierto hacerte... eh, frente al PIAR que digamos que se empezó a implementar, por supuesto a partir del decreto 1421, en muchas de las instituciones educativas, todavía encontramos instituciones educativas que no conocen el decreto y mucho menos el PIAR. Revisando el documento del PIAR, eh, por supuesto nos habla sobre un ajuste a nivel visual, ¿sí? Que lo único que nos contempla es marcar si se tiene o no se tiene, ¿sí? Como yo te contaba, no es posible en, un, en dos renglones contar todo lo que, yo les, lo que yo te estoy contando a un docente de aula o a una familia. Entonces lo que yo he hecho es generar un formato anexo al PIAR donde yo realizo los ajustes razonables desde el área de tipología y realizo la recomendación a los padres de familia y a los docentes de aula con respecto a la actividad que se hizo con el estudiante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tú dices es cierto. Eh, el PIAR no se utiliza únicamente para los niños con déficit cognitivo, sí. no se utiliza únicamente para hacer ajustes a nivel académico, sino para cualquier tipo de ajuste que necesite el estudiante. sí. Okay. Si el estudiante tiene un problema y necesita un aditamiento en cuanto a la parte física, sí, que necesita un bastón, necesita un caminador, necesita una silla de ruedas, debe estar en el PIAR, así tenga un buen nivel cognitivo. Pasa lo mismo con nuestros estudiantes con baja visión y ceguera. Muchos son solamente ciegos o son solamente con baja visión, ¿sí? Entonces, también se debe registrar en el PIAR el ajuste razonable que yo, como profesional, eh, propongo para ese, para ese estudiante, ¿sí? Si yo veo que necesita... O, o si me recomiendan desde el área de tifrología que necesita un ajuste a nivel del texto, a nivel de sus guías, a nivel de sus talleres, debe estar contemplado en el PIAR. ¿sí? Pero lo que te digo, como eh, el formato del PIAR es tan pequeño, donde se trabaja la parte de discapacidad visual entonces yo lo que hice fue hacer un formato anexo y lo trabajo así de esa manera, con un formato anexo donde doy las recomendaciones y le entrego a cada docente y a cada padre de familia sobre las recomendaciones desde el área de tifología. Perfecto igual también para las personas que nos siguen, recordarles que también en el PIA, en el anexo número 3 pueden también incluir recomendaciones para padre de familia y recomendaciones y para el grueso de los docentes y es súper importante también esa acta de acuerdos porque lo que hace es que cuando hagamos seguimiento y ya hemos adquirido un compromiso nos permite justamente hacer ese seguimiento frente a los compromisos establecidos, mirar qué tanto estamos cumpliendo como comunidad frente a eso, a lo que nos comprometimos para beneficiar los procesos específicamente de los estudiantes. Eh, Lady, pues estamos sobre las 4 y 53, y hay dos preguntas todavía que tenemos ahí en el tintero, sí. y yo creo que es importante que nos des claves para compartir y para poder dinamizar ese trabajo conjunto entre los docentes de apoyo, docentes de aula, el orientador escolar y los tiflólogos. Digamos que un fenómeno que yo he visto al menos con preocupación es que al interior de los procesos de apoyo pedagógico pareciera que cada quien con sus chicos, ¿no? Uh -huh. Y eso me parece que lo que hace es que desarticula ese trabajo colaborativo que deberíamos hacer. Sí es importante reconocer que los modelos lingüísticos tienen un expertise y que son los únicos que deben enseñar la lengua de señas, y sobre eso digamos que no hay discusión alguna. Es importante reconocer que los tiflólogos han tenido todo un proceso de formación y experiencia para poder propiciar estos apoyos y estos ajustes razonables de cara a los estudiantes con discapacidad visual. Sin embargo, en algunas instituciones o en algunos escenarios, pareciera que solamente son los ellos y en sus hombros solamente recae todo el proceso escolar del estudiante, cuando resulta que ese es un compromiso conjunto que tenemos como comunidades educativas. Entonces, en aquellos escenarios, que además son escenarios idílicos de los que yo estoy hablando, porque no necesariamente siempre son así, y pues conociendo los territorios sabemos que es muy difícil y por eso lo, lo nombro como escenario idílico, pero en esos escenarios en los que hay docente de apoyo, docente orientador, tiflólogo, apoyando el ejercicio desde los docentes de aula, ¿cómo deberíamos hacer y qué clave esto nos puedes dar para dinamizar ese trabajo conjunto? Bueno Sara, pues desde mi experiencia he encontrado muchos escenarios. He encontrado el escenario donde no hay nada, sino únicamente la presencia de la docente de, de aula y no hay nadie que la apoye, sin sí, nadie, absolutamente nadie que la apoye. He encontrado otros escenarios donde hay de todo, como te he contado ahorita, pero entonces eh, se generan eh, aulas exclusivas para los estudiantes con baja visión y ceguera, ¿sí? Exclusivas, porque digo? Porque eh, termina el docente de, de aula entregándole al tiflólogo el niño para que vaya y trabaje en el aula exclusiva, ¿sí? Y sí, el aula tiene de todo, tiene máquinas Perkins, tiene impresoras Braille, tiene telelupas, tiene líneas Braille, tiene de todo, pero entonces el niño está por fuera del salón de clases donde debería estar con sus pares, con sus compañeros y no trabajando fuera, ¿sí? Yo reconozco que hay ocasiones donde se debe trabajar uno a uno con el estudiante, por ejemplo la enseñanza del Braille, ¿sí? Se necesita un lugar tranquilo donde podamos trabajar, listo pero de todas formas el niño debe estar en el aula con sus compañeros, ¿sí? ¿Por qué, hablo, ¿Por qué digo esto? Porque he encontrado lugares donde todavía existen las aulas exclusivas de tiflología, que no debería ser porque a partir del decreto y a partir de este proceso al cual le apuntamos, que es la educación inclusiva, debe estar en el aula con, con, sus, con sus compañeros, ¿sí?, eh, bueno, y lo digo porque um, aquí podemos ver la articulación que hay entre el docente de aula y el tiflólogo o el, o el profesional de apoyo, ¿sí? Lo que te cuento, en muchos lugares el docente de aula se lo entrega al, al profesional de apoyo, en muchos lugares el docente de aula se lo entrega al tiflólogo y él es el que trabaja con el niño, ¿Sí? pero en otros lugares el docente de aula trabaja de la mano con el tiflólogo y con el profesional de apoyo, ¿sí?, y el orientador escolar, que eso es lo ideal, eso es lo, a lo que apuntamos, debemos trabajar todos sincronizados para que eh, se visibilice realmente el trabajo con nuestros estudiantes con baja visión, porque si yo como docente de aula identifico unas particularidades, se las comento al tiflólogo y el tiflólogo me puede asesorar y me puede brindar todas esas estrategias, excelente, pero si yo me quedo callado y no y no hago ninguna de esas de esas gestiones que se requieren para mejorar la calidad de, de trabajo con el estudiante pues terrible o si por el contrario eh, como tiflólogo trabajo solo tampoco sí porque yo también necesito socializar con el resto de la comunidad educativa las condiciones del estudiante para que se apoye el proceso sí tanto con la orientadora escolar así tenga otros casos como con la profesional de apoyo como con la docente de aula y con los padres de familia por supuesto sí porque también de todo lo que hemos hablado muchos padres de familia desconocen desconocen este proceso sí entonces bueno, esa, esa es la importancia de que estemos sincronizados los digamos que los cuatro y los padres de familia Paola Argüelles, porque ya estoy empezando a leer los comentarios de las personas, un poco porque ya estamos un poquito corticos de tiempo, nos pregunta, entonces, ¿no es recomendable hacer uso del braille cuando existe un residuo visual? Depende, ¿sí? No es que no sea recomendable, depende, porque tenemos muchos casos en que el diagnóstico puede ser progresivo, entonces es recomendable que se vaya trabajando de la mano, con, con la tinta, sí, con la escritura en tinta. Pero hay otros casos donde no se hace necesario, sí, donde lo primero que se debe enseñar, a si tengan baja visión, pues es su escritura en macrotipo, pero en tinta, sí. Pero sí, digamos, si es un caso que apunta a que es un diagnóstico progresivo, pues se empieza a trabajar el braille. Uh -huh. Claro, depende de la progresividad, básicamente. Depende, sí, sí, Listo. porque mira, ser... yo he tenido casos en que, por ejemplo, en el 2016 veía muy bien, alcanzaba a copiar del tablero, ¿sí? A trabajar en mesa. Pero este año ya no lo puede hacer. Han pasado 2016, 17, 18, 19, cuatro años casi. Eh, y no, ya ha perdido han perdido significativamente la visión y ya hay que empezar a generar otras estrategias, ¿sí? Entonces depende el caso. Con todos los casos no, no se trabaja igual. Juanfer dice, lo más importante con el estudiante con baja visión es enseñarle a ver y a utilizar su remanente visual. Charit dice, se enseña el braille cuando ese remanente visual ya no es funcional para sus actividades escolares. Está Henry Guido, que es el presidente de la Asociación de Retinosis Pigmentosa. Eso es un saludo muy sí. especial a Henry por seguirnos. Lili Melgar dice, me parece muy importante tener en cuenta las diferencias individuales, teniendo en cuenta el diagnóstico, para saber cuál es la necesidad de cada niño. Eh, ¿Queda grabado? Sí, queda grabado en YouTube. Es importante el ajuste psicológico y la aceptación de la discapacidad visual del niño y, o adolescente a medida que el remanente visual va disminuyendo. Justamente también por eso es tan importante el trabajo articulado, sí. que a veces no, no lo vemos. Y nos hacen una pregunta muy interesante de Isabel, ¿alguna recomendación para los niños en esta época en la que se están llevando las clases online? Bueno, para los niños o para los profes. Sí, mm, en el caso de los niños... Con los que estamos trabajando en eh, la, eh, la parte de baja visión es importante no utilizar tanto tiempo el dispositivo electrónico, ¿sí? Por supuesto, eh, teniendo en cuenta el diagnóstico de cada uno, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, el nivel de luz, la luminosidad, eh, la distancia en la que se coloca, eh, el contraste que se está trabajando. Con muchos de ellos se trabaja con plataformas como ZoomText, ¿sí?, eh, donde podemos graduar los contrastes. Entonces, eh, con ellos sí es recomendable utilizar algún tipo de estas aplicaciones o de estos dispositivos para que, eh, pues, no no estoy diciendo que se va a deteriorar su capacidad visual, pero sí es importante cuidar, cuidar, eh, eh, pues, de que no, no, digamos que su diagnóstico no va a aumentar, pero sí es importante cuidar el residuo visual que se tiene, ¿sí? Entonces, eh, y lo que te decía, es un mito decir que no se puede usar porque se termina, lo contrario hay que usarlo y no necesariamente se va a acabar porque utilicemos el computador o la tablet. Lo importante es utilizar eh, los, los contrastes adecuados, eh, el nivel de luminosidad no tan alto que sea deslumbrante, sino más bien que quede como tenue. En un espacio también donde haya buena luz, ¿sí? Por ejemplo, es recomendable utilizar la lámpara cuello de cisne para trabajar al lado del computador o para hacer sus actividades escolares en mesa. Si estamos en la casa, lo mismo. Entonces, esas serían unas de unas buenas recomendaciones para cuando estamos en casa con los niños, como en este momento. Vale. Dice: caso mala. Cada vez que se usan términos como buen nivel intelectual, o cognitivo se sacan a los estudiantes simbólicamente del aula inclusiva. Yo lo que considero es que es importante reconocer las características de funcionamiento de los estudiantes, reconocer un poco las barreras con las que interactúan desde su contexto para poder generar estos apoyos y estos ajustes razonables. Obviamente en el marco del diseño universal del aprendizaje tenemos también embebidos muchísimos apoyos que nos funcionan a todos, que nos permiten ser reconocidos en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje desde los diferentes estilos y desde los diferentes ritmos de aprendizaje. Sin embargo, cuando se ve la necesidad de algún apoyo específico y particularizado, sí es importante que nos empecemos a pensar en estos ajustes razonables o en estos apoyos hechos a la medida, porque básicamente en Baja Visión una de las grandes conclusiones es que la tenemos el día de hoy sí. es que son apoyos hechos a la medida. Y en ese sentido tendríamos que empezar a pensárnoslos para poderlos incorporar y dinamizar no solamente el desarrollo de habilidades del estudiante, sino también ese tránsito armónico que debería tener y esas trayectorias exitosas desde los procesos de enseñanza-aprendizaje. Patricia Montoya nos saluda, muchas gracias Patricia por acompañarnos, muchas gracias Lady, por todos los procesos que nos enseñaste el día de hoy, por... Hacernos esas claridades frente a los errores más comunes que se cometen un poco de cara a la atención de los estudiantes con baja visión, entender que las rutas no son las mismas y no tienen que ser las mismas para cada uno de los estudiantes. Ha sido muy importante también para nosotros. A ustedes les contamos que vamos a hacer la infografía con estas recomendaciones específicas que nos dio Lady respecto a apoyos de material, de espacios y demás para que las tengan a la mano y... Esperen en algún otro momento que estaremos conversando con Lady también sobre cómo hacer ayudas técnicas, no ópticas, pero a bajo costo que nos sirvan para absolutamente en todos los escenarios. Lady, y el ajuste pido, de material. Favor, con un... Dime, ¿y él? Y, y el ajuste de material, el ajuste de los, la adaptación de material. Y el material. Listo. Lady te pido por favor que nos apoyes con un mensaje breve, nos digas en dónde se pueden contactar si es que tienen alguna duda específica sobre un caso particular y demás, para que tú los puedas apoyar, porque es muy importante que lo tengan, y para que me des lo, nuevamente el espacio para darles un mensajito final a los otros también. Uh -huh. Bueno, pues por la página de Instagram, Lady eh, tiflóloga LadyD, eh, que se pues, encuentra en Instagram, y a través del correo, tiflóloga LadyDia, lady.dias, eh, arroba gmail.com. Listo. Yo les cuento que el próximo 18 de mayo, es decir, el próximo lunes, vamos a estar en un Facebook Live con Lidia Vélez y Eduardo Delgado, profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, y vamos a estar hablando sobre cómo hacer difusión de contenidos y cómo hacer estos procesos de difusión respetuosa, de contenido sobre diversidad e inclusión en tanto pues ellos en este momento lideran el programa Gente de Colores de la Universidad Nacional de Colombia la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que ya lleva 16 años al aire, Gente de Colores entonces vamos a estar conversando con ellos el día 18 de mayo y el día 21 de mayo vamos a estar hablando sobre autismo y estrategias en casa con una educadora especial y psicóloga que se llama Damaris Castellanos y que hace parte de la Asociación Guatemalteca por el Autismo. Entonces ella nos va a estar comentando estrategias para autismo y para cómo manejar ciertas características y ciertos procesos que se presentan en casa, en el marco de esta contingencia. Yo me despido, les agradezco por haber estado con nosotros, recuerden el video lo encontrarán el día de mañana en nuestro canal de YouTube. Y a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba somos TG Caminos. Estamos a su disposición y queremos poner a su disposición también conocimiento útil que nos permita hacer realidad la educación inclusiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que estén muy bien y que tengan buen fin de semana.